El nivel 389 también conocido como sala de juegos es un nivel extraño de clase indeterminada por lo que tiene propiedades misteriosas, información desconocida y entidades indocumentadas a pesar de que hoy en día solo cuenta con una en este video ya hablaremos sobre eso y además de que ya ando harto con este nivel pero bueno sin más que decir empecemos Ah, no sé si lo dije bien porque acabo de cortar el lado yo creyendo que ya estaba listo pero bueno no le dé importancia ahora sí empecemos El nivel 389 es una enorme colección de habitaciones y pasillos llenos de decoraciones o objetos completamente aleatorios. Las paredes y la disposición de este nivel cambian a menudo sin previo aviso, pero parece haber muchas más zonas bien iluminadas, ¿sabes? así como zonas extremadamente oscuras. El tema común del Ni... El es que está lleno de extraños juegos, una única entidad habita a este nivel, la entidad 99, que se autodenomina la maestra de juegos. Es un ser malévol, lo que parece obsesionado con el caos y con romper las reglas. Para salir de este nivel, debes vencer en uno de esos juegos. A lo largo de todo el nivel hay surtidos, aleatorios de rompecabezas, juegos de mesa y videojuegos con extrañas reglas y deformidades, muchos de los cuales son potencialmente peligrosos. A continuación se enumerarán algunos de los juegos que se encuentran en esta sala: un juego de dados usando dados hechos de piedras grandes, una mesa con el Monopoly utilizando eh, pez, los filipinos en lugar de dinero falso. Un juego de ponle el cuento al loro, ¿qué? con un pájaro que se llama Jerry, que si no sabes quién es Jerry, puede hipnotizarte y convertirte en un seguidor de Jerry. Y créeme, no quieres enojarlos. Son como los fanboys, pero eso sí te pueden matar de verdad. Un cubo de rubik con colores elementales, el verde tiene la textura de la hierba, el rojo es fuego, la azul parece agua, etc. Un juego de ajedrez con un tablero extremadamente largo, una baraja de cartas, los palos y los números de las cartas cambian cuando alguien no las mira, a veces de forma poca lógica, como un haz de picarrojo. Una mesa con conecta 4. con cada pieza hecha de galio de color. Un portátil conectado a un juego de Call of Duty Ghost las balas disparadas al jugador viajan a través de la pantalla hacia la realidad una máquina para practicar el béisbol que dice para pelotas hecha de plom o viene con un bate de béisbol de metal una Nintendo 64, nostalgia, conectada a un televisor con dos manos. El único juego es una copia extremadamente defectuosa de Turo, Dinosaur Hunter Una mesa con un juego llamado Hungry Hungry Hip, con hipopótamos vivos en miniatura. que turro! Una piscina para niños con una caña de pescar al lado. pero está llena de pequeños gusanos que te hacen olvidar. Una mesa con un juego de operación en la que se utiliza partes del cuerpo real y carreras. Yo terminé. Los juegos que aparecen aquí cambian a veces. Así que prepárate para cualquier cosa. Si te atreves a aventurarte aquí. Espérame, <sighs> espérame. La maestra de juegos afirma que ganar estas partidas me da cada vez más poder. El suficiente para marcharme finalmente. No está claro si se refiere a dejar el nivel 369 o los packers en sí. Debido a que solo se permite la presencia de una persona en este nivel. En un momento dado, las personas que pierden las partidas son enviadas al nivel muerte. Son una de las personas que han superado las maestras de juegos o que sobrevivieron al nivel muerte tras perderlas. Les han informado todo lo que había en este nivel. La entidad 99, más conocida como la maestra de juego Ghost es la única entidad que habita en el nivel 389, sala de juegos. Esa entidad tiene el control de todo el control total de todos los juegos de este nivel, y hasta cierto punto del propio nivel. Tiene la apariencia de una muñeca con sombrero y vestido de bufón. Y parece estar suspendida como una marioneta. Las fotos de la maestra de juego no suelen ser sustituidas por una imagen de dos ojos. Aunque a veces estará en blanco, de forma similar a los mecanismos de autosurre del nivel 12, ya que ahí no puedes tomar ninguna foto. Escucharán, comportamientos. <coughs> la maestra de juego se mueve de forma similar a una marioneta, con movimientos que desafían la gravedad, y sus manos tienen la apariencia de que se estira de ellas. Normalmente se la encuentra jugueteando con los juegos que crea edita o tumbada en el suelo como un, una muñeca de trapo. La maestra de juegos a menudo pasa varias horas o incluso días completamente coja. Mientras la maestra de juegos exhibe el control sobre todo el nivel, no puede salir ni y dice estar atrapada adentro. Cuando se juega una partida con un superviviente atrapado en el nivel 389, la maestra de juegos siempre intentará hacer trampa en juego sin que el jugador lo sepa. Sin embargo, si se le llama la atención por romper las reglas, se le verá a parar instantáneamente. Esta misma regla se aplica al jugador. El jugador será enviado al nivel muerte si pierde una partida o rompe las reglas. Su personalidad describe como, como caótica. No se sabe casi nada sobre la biografía mecánica, biología, quise decir, biología mecánica de la maestra de juegos. Se supone que es una marioneta en el sentido literal. y que algo que es conocido para nosotros controla actualmente su cuerpo físico. En cuanto a la apariencia lleva un sombrero bufón, mitad amarillo, beige y mitad azul. Con un vestido a juego ajustado con botones rojos. Cara parece a la de un muñeca con ojos en forma de X cocidos. La maestra de juegos parece tener poderosas habilidades telequinéticas y de alteración de la realidad, siendo capaz de crear juegos que rompen las leyes de la física. Y estos juegos sin hacer contacto físico. Más el propio nivel 389 parece moverse cambiar de diseño a su voluntad. Afortunadamente, no utiliza estos poderes para dañar a los supervivientes en este nivel. También puede dar lugar al, a la censura de fotos de ella. Aquí una muestra descubrimiento la primera referencia conocida algo similar a la maestra de juegos fue un diario de 1997 el primer encuentro con el MEG se produce en 2019 consulta MEG, primer encuentro con 1999 para obtener más información no voy a contar el registro porque eso lo verán en el otro lo que sí y no lo que sí se debe hacer es intentar con todas tus fuerzas ganar el juego. Elegir juegos que sean más sencillos. Unas reglas más enrevesadas significan más probabilidades de ser trampa. No, que te... Bueno, que, que te pille haciendo trampa. Intentar escapar del serie de juegos antes de ganar. Intentar hacer fotos a la maestra de juegos. Fin. Entradas. En muchos niveles diferentes es posible encontrar una puerta empresa en forma de tablero de ajedrez que conduce directamente al nivel 389. Sin embargo, la forma más común de entrar en este nivel es ser elegido para jugar con la maestra de juegos. No está claro cómo funciona esto, por, pero muchos wanderers afirman que simplemente terminan en la sala de juegos lo que la maestra de juegos de alguna manera hizo que ocurriera. Salidas. Debes vencer a la maestra de juegos en una de sus partidas. Los juegos están amañados a su favor, así que esto es un reto. La única manera de ganar es romper las reglas sin ser descubierto. Si consigues pillar a la maestra de juegos haciendo trampa al llamarla de alguna manera, la obligas a dejar de hacerlo. Si consigues vencerla, podrás salir de la sala. El lugar de salida también es aleatorio, o peor suele ser un el más seguro, lo que puede llevarte de regreso a The Hub, pero si pierdes o rompes las reglas serás enviado al nivel muerte. Como alternativa, rara vez se puede encontrar una muñeca escondida en este nivel, Interactúas con esta muñeca serás teletransportado al nivel 389.1, el cual le iba a servir de aquí, pero ya no existe. La maestra de juegos parece intentar esconder esta muñeca. Sin embargo, no tiene mucho éxito en este objetivo. che Hasta aquí acabó el video. ¿Fue un placer hacer este video? ¡No! En realidad, sufrí con este nivel. Porque tenía que hacerlo y ya quería acabar. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Y cuando vuelva a torturarme. Chao.